Y no se preocupen, ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro. Encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de Straight Up Spy. Para el primer contrato vamos a necesitar armas azules y estas van a ser todas de la caja SnakeBite. Estas van a ser 6 armas Field Tested y 4 armas Minimal Wear. El valor de este contrato será de alrededor de con $3.50. Y las probabilidades de Profit serán de un 40%, siendo la AK-47 Slate la que nos dará el mayor Profit, unos 6 dólares aproximadamente. Les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal. Para el segundo contrato vamos a necesitar armas grises, y estas van a ser todas de la colección Train. Vamos a necesitar 6 armas en Minimal Wear y 4 armas en Field Tested. El valor de este contrato será alrededor de 40 centavos Con casi todas las armas nos quedaremos igual Solamente ganaremos con la M4A4 Este es un contrato para spamear Y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like Para el último contrato vamos a necesitar armas moradas Y estas van a ser 5 armas Field Tested de la caja Breakout Y 5 armas Field Tested de la caja Fractura el valor de este contrato será de alrededor de 4 dólares con 70. Tendremos casi un 84% de probabilidades de profit. La verdad que considerando las probabilidades, el valor del contrato y las armas que salen es recontra buenísimo. Yo tuve mala suerte y me salió una 5-7. Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. chao chau. chau. Eh, siempre andamos Pa' los files pa' la gata, par de miles que me gasto con la banda, ma' berraca dentro del party, bacaneo, basileo pariseo, le perreo, con los ojos pa' mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego, pa' lo puro, le meto sin disimulo, pa' tranquila que me sumo, tumbando dentro del humo, y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno.